<risa> Hola Gonzayas, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a platicar de un tema también bastante importante. Este Acá mi esposa al fondo junto con Tenochito. Nos venimos a un parquecito a este, hacerles este video y también a distraernos un rato. Pero bueno, el día de hoy les queremos platicar con respecto a un tema eh, sensible el tema de la explotación laboral en Canadá qué tan cierto es que aquí explotan o que aquí trabajas más de la cuenta te pagan horas extra cómo es esa situación o cuál ha sido, cuál ha sido nuestra experiencia aquí y pues bueno, algo que sí les podemos contar es que eh, trabajar en Canadá es completamente diferente a trabajar en Latinoamérica una de las cosas que eh, más sucede aquí es que si sí respetan los horarios de trabajo. Si entras a trabajar a las 8 de la mañana y sales a las 4, se, respet se respeta completamente ese horario de trabajo. Pero si de pronto este, te toca trabajar horas extra, esas horas extra sí te las van a pagar. Eh, ¿Cuál es el único detalle aquí? El único detalle que aquí hemos observado en experiencia propia y de algunos conocidos es que sí te negrean, es decir, sí exprimen las horas que trabajas. Nuestra perspectiva es que cuando tú trabajas en Latinoamérica, un, digamos, si estás trabajando ocho horas, esas ocho horas realmente no son trabajadas. Eh, tienes que el break para el cafecito que de repente se salen que por este eh, los chilaquiles los viernes que de repente te encuentras en el pasillo empiezas a platicar que de repente se llega el jueves llega el viernes y se dice no pues ya lo vemos el lunes con más calmita ¿no? <risas> pero nuestra perspectiva aquí es que nada lo postergan todo es ahora todo es, lo tienes que sacar ahorita y no se andan como con largas no se andan con tantos rodeos eh, aquí generalmente es si vas a hacer algo lo planean lo marcan con tiempos determinados y se lleva a cabo esa actividad en, ese, en esos planes marcados este, algo que no pasa en Latinoamérica ¿no? en Latinoamérica a veces se retarda tanto un proyecto por la desidia de proceso, o sea, la desidia de la gente, este, no toda, de algunas personas, y también por esos procesos también muy burocráticos. Ya me sé en el tema de, de repente, de construcción, en el mantenimiento de las calles, este, en la parte de negocios de tecnología de información, este, son procesos que se alargan, que hay burocracia, y aquí lo que hemos visto es que hay muy poco como influyentismo. Si vas a resolver algo, este, si se va a resolver algo, pues directamente lo hacen. Y aquí está muy asociado el tema de, el tema de la cultura. Uh, la cultura latinoamérica es más dada a formas, como a maneras, a maneras de ser. Eh, se cuida mucho el, como la forma en la que se te presenta el contenido, ¿no? Y aquí es más de a lo que se va. Eh, este, eh, si te dicen esto, un claro ejemplo de manera figurada es algo, una conversación que teníamos el día de hoy con unos suscriptores que conocimos. Estábamos platicando justamente el tema de, de las culturas, ¿no? Y casualmente, mientras hablamos del tema de la cultura, que aquí son más de tajo, son más directos y que latinoamérica es más dado a formas eh, sucedió que justamente estábamos en el restaurante estábamos comiendo, pedimos agua y la chica estaba bastante acelerada llega y directamente sirve eh, con su jarra Así, eh, sirvió el agua como que muy de jalón uno, dos, tres y cuatro dentro de ese movimiento de que sirvió agua eh, se vio un poco brusco eh, cayeron algunas gotas de agua y se, ve, se vio muy express Entonces, como que mientras platicábamos de eso, fue como que muy irónico vernos con ese, eh, pues esa, esa manera figurada, ¿no? De cómo se es aquí. Eh, lo que decían eh, este, eh, eh, los chicos que conocimos es que pues ellos extrañan de alguna manera más ese, esa forma, ese respeto, ¿no? Mm. Y, y aquí algo que yo he percibido en donde trabajo, pues es que son temas más de, de ahí te va como es, ¿no? Y hasta cierto punto se agradece, ¿sabes por qué? O sea, se agradece y no se agradece. ¿En qué sentido? Cuando nosotros fuimos a México, el año, el, en esta, a finales del año pasado, principios de este año, fuimos a sacar nuestra licencia de conducir. Sacamos una lista de espera, eh, sacamos cita, tuvimos una lista de espera y dejamos, llegamos a pensar, ¿no? pues están bastante ocupados. Un tema es la pandemia y la otra es aparte de que están ocupados para no tener tanta gente esperando. Entonces cuando llegamos nos tocó ver a la persona que por ejemplo tomaba la foto, se agarró su cafecito, se acomodó, acomodó su silla... Puso su computadora, la estuvo acomodando, estuvo, pues, estaba poniendo que sus, que su, su teclado. Habrá tomadose como fácil unos 15 minutos en ponerse el cómodo para tomarnos una fotografía que se pudo haber sacado quizás en un minuto. ¿no? Entonces si nos sacamos como que de onda dijimos, wow, este proceso pudo haber sido de volada. O sea, podemos ser más eficientes en muchas cosas. Ese ejemplo nada más es como muy simbólico. De esa burocracia, de esa lentitud que se maneja en Latinoamérica. Y de alguna manera lo que se puede hacer aquí en Canadá, aquí en Canadá es directo. O sea, tienes la cita y te sacan en 2, 3, 5 minutos, vas a lo que vas. E inclusive las personas no se andan con rodeos. O sea, te dicen, mira, claramente ahí dice en la página web, ¿no? Haz esto, haz aquello y directo. Entonces cuando llegamos, de repente se tiene ese choque de cultura. Esas maneras de ser y hacer son muy diferentes. Nos gustaría poder tener como algo equilibrado entre manera de dar, manera de, de decir, de atender, versus efectividad. ¿no? Tener algo equilibrado estaría muy chido, pero en general suelen ser muy directos aquí. Suelen trabajar mucho. Cuando trabajas acá de este lado, realmente vas a trabajar la hora. ¿no? si te pagan por horas, si te pagan por, por ocho horas, si te pagan por año ten por seguro que lo que vas a estar trabajando acá es completamente trabajo no vienes aquí a hacerte este, eh, eh, menso, no vienes a, hacerte, no vienes a distraerte realmente aquí se viene a trabajar mucho y esto por contarles como tal esa experiencia ¿no? también de uno de, los, de, de nuestros suscriptores ¿Un perrito? No, no, gorris. Y aquí estaba el perrito. Se llama Melo. Bueno, y este... Miren, también les quiero contar dos ejemplos con respecto al tema de explotación laboral. O sea, es entre explotación y es un tema de que realmente vienes a trabajar acá y es otro tema de que las cosas van directas como, o sea, como son, como van, ahí te, te las dicen. Cosa que puede ser de repente muy agresivo para nosotros. Estos suscriptores eh, nos contaban que eh, él justamente estaba trabajando como... Entró a trabajar a una cafetería. Aquí, cuando requieres entrar a trabajar a una cafetería, por ejemplo, Starbucks, requieres tener un certificado o un curso de barista para como tal saber cómo preparar los cafés. ¿no? Es bueno, un tema este, que sí les piden, ¿no? Entonces, este chico, de alguna manera, lo que estaba haciendo, estaba preparando sus primeros cafés ya en el, en el empleo. Entonces, cuando él puso su, su café, directamente puso la mano, y la persona esta que le estaba enseñando, le hizo como un golpe, ahorita voy a manejarlo, es que con esto estoy manejando la cámara. Entonces le hizo así con, la, con, con su mano, le, le movió, como para que lo agitara como tal al café. Obviamente fue muy fuerte, porque eso ya es una... o sea, fue fuerte, ¿en qué sentido? Porque, o sea, es un contacto físico, porque para aquí, para ellos, a lo mejor no hay tanto problema pero cuando entras a trabajar no esperas que hagan un contacto físico de esa manera si inclusive es una manera en que si sí se estaba viendo estaba invadiendo el espacio personal y pues obviamente hace sentir mal a la persona porque no te está enseñando como con respeto y también hasta cierto punto se maneja el tema de oye, bueno es que necesito el trabajo no es también como un tema muy delicado de que llegamos Necesitamos el trabajo y también si nos aguitamos como por cosas sencillas, digamos entre comillas sencillas, porque eso es más como de percepción y de poderlo platicar, ¿no? O sea, fácil a lo mejor esta persona le pudo haber dicho, ¿no? Pero es un tema en el que necesitas el trabajo, en el que estás aprendiendo, no lo, no lo sabes hacer, entonces es un tema ahí como una línea muy delgada entre no lo puedes hacer, entre lo necesito aprender, entre un gracias por darme el, el trabajo, es un tema complicado. Pero es una manera, fue un contacto físico. Eh, en mi parte, de mi parte lo que puedo decir es que mi manager de repente puede ser también muy invasivo con la manera en que se responde a los clientes. En una ocasión cuando yo recientemente había estado aquí, eh, llegó, se me acercó y me gritó y me dijo ¿Pero por qué estás haciendo eso? ¿Por qué le dijiste al cliente esto y aquello? ¿No? Yo me sentí obviamente mal por el tema de que se acercó y me gritó y estaban los demás. Pero también era un sentimiento de me está gritando directamente, vino a mi lugar. Pero también mis otros compañeros le están gritando al cliente, ¿sabes? Es como un tema de que algo difícil como de asimilar, de procesar. Llegas a un nuevo país, es un, un nuevo ambiente, te gritan pero a la vez también ves que ellos gritan, entonces ves que, que el, el grito es algo como normal. Es como confuso en ese sentido porque no sabes si lo que te están haciendo, lo que te dicen, lo estás exagerando tú o tú andas muy sensible o realmente eh, hay como una barrera a la que debes de marcar, pero también entre la barrera es un, ah, es que no, no rindes ¿no? para el trabajo, entonces bye. Eso pasa mucho, o sea, lo hemos visto, sucede aquí en Canadá que de repente se puede malinterpretar un, un, una forma de ser versus la manera de ser acá, ¿no? Entonces, lo único que les puedo decir es que de alguna manera te acostumbras, ves las cosas como son y empiezas como que a no tomarte lo personal. Pero al mismo tiempo aprendes la manera de trabajar acá y aprendes también hasta cierto punto defenderte con buenos argumentos porque allá está muy asociado en el que la manera en que lo dices puede ofender pero aquí si dices algo con un contenido directo y efectivo dices mm, tienen razón y ya no te la hacen de emoción. o sea ya no ya no te ya no te contradicen simplemente dicen es cierto el punto que le está diciendo vamos a corregirlo no eso ha sido parte de las cosas que hemos vivido. Vamos a preguntarle a mi esposa qué experiencias o qué anécdotas ha tenido acá de este lado. Ella pues ahorita está jugando con Tenochito. Un parquecito que nos gusta bastante acá de este lado. Está bastante rico, como una especie de columpio. Y también tenemos aquí, este, él está ahí aprendiendo con todo, jugando, divertido. Y tenemos aquí también estos juegos que pues no, no, no sé, este hay bastantes aquí en Canadá, hay muchos parques. Este es un parquecito chiquito, pero nos gusta bastante. este está, está muy rico, está muy bonito. Y bueno, vamos a preguntarle a mi esposa qué opina con respecto a el tema de explotación laboral aquí en Canadá. Bueno, quizás nosotros estemos exagerando al decir explotación laboral, eh, sobre todo porque los que venimos de México o América Latina, pues sabemos que en su mayoría las ocho laborales, este, las ocho horas laborales, en realidad no son tan laborales. Es decir, que a veces tenemos ese descanso extra, pues para platicar que con el amigo, que para llevar papeles, que para ir por el almuerzo, que para comer, que para el postre y que el repose de la comida entonces eh, allá, eh, bueno en, en el caso donde yo trabajaba pues en la oficina era así de entrar a las 9 de la mañana pero salíamos, nuestro contrato era de 9 a 6 de la tarde pero en realidad no salíamos a las 6 de la tarde a veces salíamos un poco más tarde porque pues que salíamos a comer y nos agarrábamos tiempo extra o que la plática y todo eso, ¿no? pero sí había recesos, o sea, sí había oportunidad de que no todo fuera 100% trabajo ¿qué pasa? que llegamos aquí y pues nos damos cuenta que esto eh, es muy distinto el tema de, de trabajar, ¿no? Eh, es decir, que todas las personas que hemos conocido y hemos coincidido pues dicen que no tienen eh, ese chance como de ponerse a platicar, ¿no? O sea, todo el tiempo es así de ponte a trabajar y si no hay gente o no hay algo que hacer eh, con referente al tema, pues se ponen a hacer como algo extra, es decir, como a limpiar o acomodar, cosas por el estilo. Eso es, ese es como un impacto, un choque cultural que justamente ya les platicaba Axel lo que estuvimos platicando con unos nuevos este, conocidos, amigos... Y yo en su momento pues tuve la oportunidad de trabajar un día en una farmer eh, de cherry eh, Eso consistía en seleccionar la, la cereza que se había congelado del, de la cosecha del año anterior Y pues es como una máquina de tortillas súper gigante en una bodega y pues las temperaturas adentro son frías para no hacerles el cuento largo, la persona que me contrató me dijo que ahí me iban a hospedar, que me iban a dar comida, que yo solamente me preocupara por, pues, por ir a trabajar y cumplir esas este, horas laborales. Eh, fue en tiempos de cuando empezaba la pandemia, entonces estaba solicitando bastante gente. Pues mi sorpresa fue que cuando yo llegué, yo honestamente eh, no fui preparada eh, con la vestimenta, porque pues me dijeron que solamente llevaron una chamarra y ya, pero adentro se sentían temperaturas muy frías. Entonces eh, yo pasé mucho frío, eh, yo me llevé según mis audífonos para poder este, escuchar música mientras según yo estaba trabajando y resulta que el ruido es muy fuerte, entonces no nos dieron ni siquiera tapones para prevenir el, como pues sí algún daño... Eh, del oído porque pues si sí se escuchaba muy fuerte la máquina y aparte pues el, las manos o sea como que había diferentes áreas entonces nos iban rotando ¿no? o sea una hora nos tocaba como armar todas las cajas eh, donde se ponen la cereza eh, otra hora pues nos ponían a seleccionar la cereza y otra hora pues nos ponían como a, a limpiar o a barrer entonces cuando me toca en esa parte eh, donde va saliendo la cereza descongelada que es seleccionar que no esté podrida o dañada pues hay que estar eh, tocándola, entonces los dedos empiezan a enfriarse, empiezan a entumir y lo que hacían las chicas o las personas que ya llevaban más tiempo ¡Ah! obviamente que yo me espanto el perrito <risa> este, metían las manos en, en trapos con agua caliente y me decían, bueno, pues mete tus manos para que no se te vayan a entumir, y pues porque se siente horrible, ¿no? Que los dedos estén entumidos. Y pues lo hice como dos veces, pero ya después dije, no, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, sí quiero ganar dinero, pero pues a cambio voy a salir bien lastimada, ¿no? O sea, una artritis, cosas por el estilo. Obviamente yo solamente duré ahí como un día, unas 5 horas, 6 horas creo que fueron. Y eso porque ya llegamos un poco tarde, etc. Pero, pero sí, estaba cañón. Entonces mucha gente era gente que no tenía el permiso para trabajar. Y pues a veces aguanta, aguanta este tipo de cosas. Gracias a Dios, pues eh, pude regresarme ese mismo día junto con otra chica. Llegamos las dos juntas y yo le dije, ¿sabes qué? No puedo. Eh, inclusive una chica de la India o señora o algo así era como de la India, me esculcó mi cangurera, porque yo llevaba mi cangurera donde llevaba pues mi dinero, mis audífonos y así, y me la revisó, pero yo no entendí lo que hablaban, entonces asumí que era como la pues la manager o algo así, y que pues estaba checando que no tuviera como algo que, que pues contaminara o qué sé yo, ¿no? Pero no, o sea, resulta que era una chica que estaba trabajando y pues ella solamente quería ver qué traía en mi, en mi cangurera, entonces también eso fue así de wow. Y cosas así que, que a veces por mucha gente, por necesidad, pues lo acepta, pero realmente no hay esa, como que ese sentimiento de, de que realmente lo estés disfrutando. Obviamente no toda la gente disfruta trabajar. Pero pues tampoco se trata como de sufrirlo, pero bueno, son una de las cosas que muchos como, como, como nuevos ciudad, este, ciudadanos migrantes pues necesitan aguantar pues este tipo de cosas, inclusive peores o algunos eh, no tanto, pero pues ahora sí que hay de todo y esto es... Eh, pues bajo nuestra experiencia, ¿no? O sea, puede haber personas que, que digan, no, la, la verdad es que yo he conseguido un, key, un super trabajo, me pagan bien y pues no me explotan y cosas por el estilo, ¿no? Pero en su mayoría, o sea, honestamente todas las personas que hemos conocido, todas, todas dicen que sí sienten ese impacto de, de, de laboral eh, de su país de origen versus el de Canadá. Entonces, pues no por algo se dice que te pagan bien, ¿no? Porque pues sí son esas horas así de te voy a pagar tanto la hora, pero pues sí son bien trabajadas. Bueno, González, y de momento eso ha sido todo. Este, podríamos concluir que si bien no hay explotación aquí cuando llegas aquí a Canadá, si vienes a trabajar, ¿verdad, amor? Sí, sí, sí, son horas bien trabajadas, a lo mejor sí bien pagadas, eh, si hacemos como una conversión, pero si sí, sí las tienes que trabajar, nada de que me voy a platicar con el, uh -huh. con el compañero de al lado que vamos por el cafecito. Sí. Quizás hay trabajos que son excepción, pero no hemos conocido a alguien que nos diga todo lo contrario. Sí, eh, predomina que vienes aquí a realmente a trabajar y más allá que desanimar o espantar, es más un tema de que sepas a qué vas a venir a hacer acá, vienes a cambiarle, vienes a esforzarte y vienes a dar la mejor versión de ti. Y vienes a aprender mucho. Definitivamente vas a aprender este demasiado. Sí, sí, sí, exacto. No se desanimen, no piensen que nuestra el motivo de este video es como para desanimarlos justamente, sino es como dice Axel, prevenir y que pues ustedes sepan a qué viene. Y de momento ha sido todo González, este, sin más por decirles que le echen muchas ganas. Que trabajen porque suceda y hagan que sus sueños se hagan realidad. Sí, nos estamos viendo pronto en un próximo video. Suscríbanse ahí, denle like. Y si conocen a alguien, pues compartan este video para que la gente que quiera venir, pues, pues pueda conocer eh, alternativas para, para la gente que es nueva por aquí. Cuídense mucho Gonzayas, nos estamos viendo. Fuerte abrazo, bye bye. <risa> ¿Te quieres subir, mi amor? Orale, Orale. Orale, noche! Ay, tú